Ok, chicas, el empoderamiento femenino está de moda, pero ¿ustedes saben qué significa? No. Ok, el empoderamiento femenino es que las mujeres somos dueñas de nosotras mismas y podemos tomar nuestras propias decisiones. Profe, o sea que esa es la lucha por la igualdad de género. Es eso mismo, Kenia, significa que las mujeres pueden tomar decisiones, pueden opinar y pueden ejecutar acciones sin ser invisibilizadas. ¿Son conscientes de que los hombres y las mujeres tienen el mismo derecho? No dejes nunca de luchar por ellos. Respétate a ti misma y date a respetar.